No te preocupes por las personas que Dios apartó de tu vida. Él escuchó conversaciones que tú no escuchaste y vio cosas que tú no viste. Por eso las quitó. Hay momentos en nuestras vidas que nos preguntamos por qué ciertas personas se nos son arrebatadas. ¿Habremos sido nosotros los malos? ¿Nos equivocamos? ¿Tuvimos algo que ver? Cuando eso sucede es necesario entender que Dios tiene un propósito para nosotros y entender que este es su plan. Sin embargo, es duro entender, por eso tienes que entender 10 cosas elementales de por qué Dios quitó a ciertas personas de tu vida. Hola, este es Rafael Gómez, de Vilaifers. Y antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y puedas ver otros videos que hemos hecho para ti. Así, empecemos. Número 1, porque su tiempo contigo ya pasó. Cuando una persona se va de tu vida, es importante recordar que su tiempo contigo tenía un propósito específico. Esa persona estuvo presente en tu vida para enseñarte algo, ya sea una lección, una habilidad o una perspectiva valiosa. Sin embargo, una vez que esa lección ha sido aprendida, es posible que la persona ya no sea necesaria en tu vida. Es importante permitirse sentir tristeza y dolor en el momento de la pérdida, pero también es importante recordar que esa persona cumplió su propósito en tu vida. En lugar de aferrarse a la tristeza, debemos ser agradecidos por lo que esa persona nos enseñó y permitirle seguir su camino. Es posible que sientas que no estás listo para despedirte, pero es importante recordar que todas las personas y las relaciones tienen un ciclo de vida. Algunas relaciones son temporales, mientras que otras son para toda la vida. Lo importante es apreciar el tiempo que pasaste con esa persona y permitirle seguir su camino. Número 2. Porque era el plan de Dios. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y todo lo que sucede en nuestras vidas está destinado a suceder, para nuestro beneficio final. Es cierto que en momentos difíciles o inciertos, puede ser reconfortante creer que todo está sucediendo por una razón y que hay un propósito más grande detrás de todo. Es justo por eso, tenemos que tener fe que esto obedece a algo que nos supera, que es más grande que nosotros. Así debemos aceptar que las cosas, así, deben ser. La aceptación es el proceso de reconocer y aceptar una situación tal y como es, en lugar de luchar contra ella o negarla. En el contexto del abandono de una persona, la aceptación significa aceptar que la relación ha terminado y que la persona ya no estará presente en tu vida. Aceptar el abandono de una persona puede ser difícil y doloroso, ya que significa enfrentar la tristeza, el dolor y la incertidumbre que vienen con la pérdida. Sin embargo, es importante recordar que el proceso de aceptación no significa que no puedas sentir tristeza o dolor, sino que te permite avanzar y sanar a través de esos sentimientos. La aceptación también significa dejar ir a la persona que se fue, permitirle seguir su camino y permitirte seguir el tuyo. Esto significa dejar de aferrarse a la esperanza de que la persona regrese y permitirte avanzar hacia un futuro sin esa persona en él. Número 3. Porque aún no estabas listo para esa persona, volverá. Número 4. Porque esa persona no estaba lista para ti, volverás. Hay varios signos que pueden indicar que una persona no está lista para una relación de pareja. Algunos ejemplos incluyen, no están listos para compromiso, si una persona no está dispuesta a comprometerse o no está interesada en una relación seria, es probable que no esté lista para una relación de pareja contigo. No están listos para trabajar en problemas. Todas las relaciones tienen problemas, pero si una persona no está dispuesta a trabajar en ellos o no está interesada en resolverlos, es probable que no estén listos para una relación de pareja. No están listos para dar y recibir amor. Una relación de pareja es un intercambio constante de amor y apoyo. Si una persona no está dispuesta a dar y recibir amor, es probable que no estén listos para una relación de pareja. No están listos para comunicarse. La comunicación es clave en cualquier relación. Si una persona no está dispuesta a comunicarse abierta y honestamente, es probable que no estén listos para una relación de pareja. Es importante recordar que cada persona es diferente y que algunas pueden estar listas para una relación de pareja en diferentes momentos de sus vidas. Si sientes que una persona no está lista para una relación de pareja contigo, es importante respetar sus sentimientos y tomar una decisión sobre si desea seguir adelante con la relación. Número 5. Porque hay alguien más esperando por ti. La realidad es que hay alguien más esperando por ti. Si te desesperas o a fuerzas quieres que alguien se quede a tu lado, puedes sufrir mucho. Es mejor que esperes la voluntad de Dios y quizás emplees tu tiempo en otras cosas, mientras la persona correcta llega. Existen varias cosas que puedes hacer mientras esperas a la persona adecuada para ti. Conócete a ti mismo, aprende a conocerte a ti mismo, tus necesidades, deseos, metas y límites. Esto te ayudará a entender mejor lo que estás buscando en una relación y a reconocer cuando encuentras a la persona adecuada. Trabaja en ti mismo, trabaja en tus problemas personales y en mejorar como persona. Esto te ayudará a ser más seguro de ti mismo y a estar más preparado para una relación cuando llegue la persona adecuada. Vive tu vida, no te centres en encontrar a alguien, en cambio disfruta de tu vida y haz las cosas que te hacen feliz. Esto te ayudará a ser más atractivo para las personas y a encontrar a alguien que realmente se adapte a ti. No te apresures, no te sientas presionado por encontrar a alguien rápidamente. El amor verdadero llega cuando menos lo esperas. Sé selectivo, no te conformes con cualquier persona que se te cruce por el camino. Espera a la persona que realmente se adapte a ti y con la que realmente te sientas conectado. No te desanimes, no te desanimes si no encuentras a alguien rápidamente, el amor llega cuando menos lo esperas. Número 6, porque el destino de esa persona era que fuera parte de tu historia, pero no de tu vida. Hay que entender que las personas tienen que estar en nuestras historias, parte de nuestras vidas, fueron algo que tuvieron que ser, algo que tuvo que pasar. Y cuando estés grande, y cuando ya hayan pasado los años, recordarás entonces que solo fue una lección aprendida que tuviste que asimilar. No había nada más que hacer. Retener a una persona que no está destinada para ti es un tremendo error, porque al final esa persona también tiene un destino que cumplir y no es contigo. Alguien más llegará. Y ese alguien será una persona que llenará cada parte de ti y te devolverá la fe en la gente, las relaciones, el compromiso y la complicidad. Número 7. Porque Dios quiere enseñarte algo. Al final del día, Dios tiene un propósito para ti, tiene algo que darte, algo que quiera que aprendas, y justo por eso te arrebata a las personas, deja que éstas vuelen lejos y en su lugar traen para ti otras que definitivamente harán de tu vida, Alegría y sonrisas. Para todo dolor hay un propósito y todo tiene una razón de ser. Número 8. Porque esto es parte de una prueba. Hay una frase que te ayudará a entender este proceso. La frase es, el que supera la prueba recibirá la corona de victoria. Es una cita de la Biblia, específicamente del libro de Santiago 1.12. El texto completo es «Dichoso el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya superado la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que lo aman». Este texto habla de cómo la tentación y las pruebas son parte de la vida y cómo superarlas es «una oportunidad para crecer espiritualmente y acercarnos más a Dios». Además, se menciona que aquellos que superan las pruebas recibirán una recompensa, que es la corona de vida prometida a los que aman a Dios. Así, esto puede obedecer a un mero plan, que está orientado a acercarte más a Él. El dolor tiene un propósito poderoso en nuestras vidas. Número 9. Porque Dios usa el dolor para acercarnos a Él. La dualidad Maldad-benignidad existe como un continuo cíclico de eventos al que todo ser humano está sujeto. Esto en buen cristiano significa que en esta vida estamos destinados a sufrir y a reír, a llorar y a estar alegres. El dolor es la única forma de enseñar, el dolor es la única solución para la paz. Si desea conocer el dolor, debe comprender el dolor. Cuando experimentas el dolor, experimentas en cierta manera la ausencia de Dios. Acercarte a Él es lo que te reconforta, lo que hace que el dolor se convierta en una lección y atesores aún más la paz que te aporta estar cerca de Él. Lo otro es la benignidad que hay detrás del dolor. Cuando sufres por amor, por la partida de alguien, aprendes a ser más fuerte, con lo cual vivir esta vida será más sencillo. Así el dolor te acerca a Dios y mediante este instrumento te volverás una persona más sabia, más preparada y más dotada para vivir la vida. Para disfrutarla, porque cuando llegues al punto de que el dolor se vuelva costumbre, te volverás tan indiferente a él, que llegará un punto que la tragedia te resultará poco interesante, pero un abrazo de la persona amada será la cosa más dulce que sentirás. El dolor nos acerca al amor, el dolor nos ayuda a anhelar la paz mental. Número 10. Porque te hacía mal. A veces nosotros no podemos verlo, pero hay personas que nos son lesivas, cuya compañía nos convierte en personas que no debemos ser. Es la clásica historia de una mujer o un hombre que estando en una relación con alguien se volvieron extremadamente celosos, inseguros y hasta retraídos se aislaron de todo mundo. Perdieron su esencia y con ello a las personas que les querían. A veces sin darnos cuenta, las relaciones no son para nada sanas, antes bien, son dañinas y por eso Dios las quita de nuestros caminos.